Eh, vamos a pasar a otro tema y es que el comunicador y animador Lechuga ahí, se desvincula de las acusaciones. que le hace el PEPCA? Adelante, Camila. El comunicador Milton Cordero, conocido como Lechuga, quien fue involucrado en el expediente de la Operación Medusa ha decidido hablar sobre esta acusación que lo ha puesto en el ojo de la crítica social y en la mira de las autoridades que investigan el caso. El comunicador, quien fue desvinculado el viernes de la Dirección General de Aduanas, luego de que su nombre apareciera en el expediente contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros ocho imputados, y de que fuera destituido en la Dirección General de las Aduanas, donde percibía un sueldo de 150 mil pesos mensuales como coordinador de prensa, abordó el tema en el programa radial Las Mañanitas de la emisora NEON 89.3 donde elabora. El comunicador leyó un documento en el que expresó su agradecimiento a todos los amigos, colegas y seguidores que durante las últimas 72 horas se le acercaron para expresarle su apoyo o simplemente preguntar. Decidí esperar hoy, lunes 5 de julio, para dar estas declaraciones en vivo, aquí en mi programa de radio, y así saliera de mi propia voz. Porque eso es lo que soy, un comunicador con 25 años en los medios ininterrumpidos, dijo al inicio de su alocución. Escuchemos. Y agradezco a todos los amigos, colegas y seguidores que durante las últimas 72 horas se acercaron a mí,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 a la opinión pública varios puntos. Sobre mi vinculación con la empresa productiva SRL, la cual es reconocida en el mercado de eventos hace más de 10 años y que posee una amplia cartera de clientes de mucho prestigio, esta empresa ha sido mencionada en un documento que ha circulado públicamente y así deseo aclarar lo siguiente. Desde el año 2011, no formo parte de los accionistas de esa empresa. Ese mismo año, cuatro accionistas más, al igual que yo, dejamos de serlo. La misma tuvo vínculos comerciales con la PGR entre el año 2017 y el 2020. Repito, que solo participé en su fundación. Ahí podemos escuchar al comunicador mejor conocido como Lechuga, defendiéndose y aclarando pues lo que se ha dicho de él que estaba como un pedestal en ese cargo que le habían puesto sin mover un dedo ganando ese sueldo de 50 mil pesos mensuales 150 mil no 150 mil no porque ahora si él pudiera buscar a dos padres y ponerlo al lado y tres monjas, él, él lo buscara y si era culto diario Síguenos en la redes que tú lo ves orando. Y de esto, ¿Por qué es qué así? Mientras están haciendo la cosa, usted no ve que no piden apoyo de nadie. O de esos 150 mil, él los regó en el barrio. Él no es de un barrio. O un barrio de la capital, 50 mil. Vamos a dar 50 mil a 50 gente de a mil pesos. De a mil pesos. Yo, esa gente tuvieran, con un piquete tuvieran, Así ah, bien. pero frente ahora aprendiendo de la, la seriedad. Le chupo un hombre a ti. Mira bien, bien, bien. Y leyendo. <risa> bien, eso <risa> solo eso escribieron eso lo maestro. ¿Este es un guión. Si él es un comunicador, como él dice, él tiene que fluir con su corazón y su mente. Así es. ¿Entiendes? Entonces no venga a leerme un poema. Porque supone que es tu vida, tu trayectoria, claro, tú como tiene que hablar. No venga a leerme. Y está en, en toda la foto, está con Jan online. Su amigo Jan online de la alma. ¿Eh? ¿Entiendes? Entonces. Sí, rico. Sí, sí. Yo dudo mucho que el PECA se haya equivocado. Lo pongo un 95% en duda. ¿Por qué? Porque son personas que para hacer uno, una acusación tienen que tener prueba. Sí. Y cuando se hacen contratos de esa compañía, vienen en cheque, pagan en cheque. Entonces, usted debe estar por ahí en, en esa, esa macotica de esos fiscales. Entonces, usted tranquilo, usted lo que tiene que decir es la verdad. No, mire, yo pertenecía a esta empresa, esta empresa era mía o es mía y ellos me daban el trabajo ya porque... Claro. Lo que haga ya en el año no tiene que ver con lo que es una empresa. Ahora, si tú estás vinculado a cualquier robo ¿eh? o cualquier cosa mal hecha o no, no trabajaste nunca es lo que tienen que decir salir a decir, no, mira, ellos me contrataban, la empresa mía hacía su trabajo y ya, estoy a la disposición de la justicia. Se casa con la gloria, pero no me venga tú a mí con el credo a leérmelo. Se guió. daban con en la iglesia cuando yo venía a leer el credo, es de memoria. De memoria. Sí. ¿Te entiendes? Entonces no venga no, no a papá mono con guineoplástico. <risa> Eso es así. El tío y, bre. Y, y yo no dudo eso porque se apagó un tiempo. Parece que era... Cobrándolo, cobrándolo. Abajito para el pa bolsillo. Eh, bueno, con tuve 200 mil te den a ti mensual. Mensual. Sin, sin, sin, levantas, sin, sin hacer nada. Hacer Pero nada. no te levantas tú cuando te buscas 5 mil o un fin de semana. <risa> <risa> ¿Qué será tanto dinero? Ese hombre no ¿Eh? se levantaba yo creo. No. Milton no Cordero, cariñosamente lechuga. Tiene que hacerle frente a esa acusación. A esa acusación eh. o, o le va a leer también a, a, al juez. Al jurado. ¿No lo o al juez, a leer, le, le va leer. a leer. sea, sí, no, lo último que, ya. Sí, es que también, se, según el expediente del PECA, el, el expediente, en menos de un año, eh, la cuenta bancaria aumentó a un grado enorme. Entonces, caramba, tú como comunicador, como dice Néstor, con una compañía, y te sacas una comisión, ok, es aceptable, pero... Óyeme, un año, hacerte rico, en menos de un año. Hay que revisar la por de mania. Cualquiera hacer, se claro. hace rico así por el te de tema. No, y estaba en todo lo del PLD, porque el Lechuga era el presentador sí. de ellos. En el PLD. <risa> <risa> en el PLD. Ah, Con ah, muchos es. otros que Muy hay bien, en, en, en ese partido. ¿Por qué seguimos?